este está barriendo el frente, ¿verdad? Y después viene el otro. Tú vas a ver cuando viene ahora. Va a depararnos, como cuando se agarra. Agarra. Pan. A botar no va a, a subir. Bueno, a 8 y 36. Mira, mañana vamos a irse ahora. Hasta Hablar con esa gente Por eso es que el zafacón siempre está lleno de basura Y moviendo y basura por todos lados Toda la basura del vecindario que la tiran ahí El zafacón Ese es el problema que yo tengo con la basura Si esa gente no llegara a ese de basura Todos los días por la mañana Estuviéramos bien